Hola, quería explicaros qué hemos hecho eh, estos días, esta semana, en, en las instituciones representando a, a Podem. En primer lugar, voy a hablar del Congreso, en el que nuestros diputados... ...Rosana Pastor, Chema Guijarro y Vicenta Jiménez, senadora... ...han contribuido eh, con aportaciones en el Foro del cambio, contra el Cambio Climático... Eh, ...aportando iniciativas como eh, la revisión del modelo energético... ...que en un futuro puede plasmarse en una ley. Eso está estrechamente relacionado con lo que ha ocurrido en el Senado... ...en el que se ha defendido nuestra postura... ...en la que pensamos que necesitamos una transición... ...del modelo energético descarbonizándolo... ...y poniendo en el centro siempre a los territorios... ...y a las personas más vulnerables... ...para poder así encontrar un modelo mucho más sostenible. También en el Senado podemos hablar de una noticia muy positiva que es la aprobación por unanimidad de una moción consecuencia de interpelación, en la que todos los grupos políticos nos hemos puesto de acuerdo para proteger el derecho del alumnado sordo signante al acceso a la educación, porque eh, se encuentran hoy por hoy con numerosas barreras que les impiden el acceso en igualdad de condiciones. El Gobierno ha adquirido ese compromiso, por lo tanto, tiene que llevarlo a cabo y esperemos que cumplan. Esta semana también esta semana está siendo una semana crucial porque se están negociando los presupuestos en Comunidad Valenciana y eso, esas partidas presupuestarias son... ...muy importantes porque repercuten directamente... En la situación de los valencianos y las valencianas... ...y tenemos esa capacidad de incidencia... ...para eh, mejorar el bienestar de la ciudadanía. Ahora voy a explicaros ciertos éxitos conseguidos. Eh, para empezar, se ha aprobado la Agencia Valenciana... ...para el Cambio Climático, cuyo objetivo es... Eh, ...realizar esa concienciación social y estrategia... ...para prevenir y evitar el cambio climático, será una comisión de expertos que se encargarán de elaborar esa estrategia y eso es muy positivo. Por otro lado, los colectivos en situación de vulnerabilidad que estaban cobrando la renta de inclusión también eh, tendrán acceso gratuito a los diferentes medicamentos. Eso es un siguiente paso. ...para eh, erradicar la pobreza farmacológica... ...y, y así eh, contribuir a, a prevenirla. Esta semana, en coherencia... ...nuestro grupo parlamentario en Cortes Valencianas... Eh, ...hemos eh, defendido... ...porque pensamos que es la prioridad... ...los colectivos en situación de vulnerabilidad... Eh, ...nos hemos posicionado en contra... ...de la subida del sueldo de los altos cargos... ...del Consejo de Comunidad Valenciana... ...de forma eh, irrenunciable, porque nuestra prioridad es eh, el pueblo valenciano. Eh, también tenemos que agradecer al Grupo Parlamentario de Podemos... ...el gran trabajo que están realizando en Cortes Valencianas... ...porque han conseguido 8 millones y medio de euros... ...para eh, actividades extraescolares en los colegios... Ah, ...y esa misma cantidad también se ha conseguido... ...para eh, recursos técnicos, humanos y materiales... Eh, ...para eh, erradicar los barracones en ámbito educativo. Eh, por otro lado, también podemos hablar, y ha salido en las noticias... ...que ha aumentado el, el, los desahucios por impago de alquiler... ...por lo tanto hemos propuesto una, subi, una, una partida presupuestaria... ...de 5 millones de euros para la compra de vivienda pública... ...y rehabilitación de edificios... ...para poder promover los alquileres sociales... Eh, ...y por último me gustaría informaros... ...que la semana que viene es eh, crucial... ...porque es cuando se aprobarán de forma definitiva... ...los presupuestos de eh, Comunidad Valenciana... Hasta entonces seguiremos trabajando con el compromiso firme de, de representar eh, los intereses del pueblo valenciano. Muchísimas gracias y hasta luego.